En directo desde Murcia, ducentésimo, cuadragésimo, día seguido de protestas, en contra del muro. Está partiendo la ciudad en dos, esta mañana pudimos verlo a plena luz del día, el muro y la pasarela. En directo en Periscope, en unos minutos también estará listo en YouTube estamos llegando. La gente ya se encuentra ahí porque Murcia, bueno pues, hoy es una tarde de tormentas, pero ya sabes, llueva o truene, en Murcia la gente, nada, nada la detiene. Hoy me incorporo algo más tarde también, sobre todo debido a al agotamiento y a la tormenta o había momentos que había unas trombas de aguas impresionantes mira si se en Twitter. había una tromba de agua impresionante impresionante Había habré visto una marcha por las calles del sur y esa marcha pues se ha visto cancelada insisto eh marcha se ha visto cancelado. Como cada tarde. 240 días ya seguidos la gente aquí en las vías. Mira que esto comienza a las 8, ¿eh? a las 8 comienza a estar la gente por aquí y ya son cerca de las 10 de la noche horario en Murcia, en España. Y habla Cecilio fea. ya veces que me preguntan, ¿pero quién eres? Un ser humano. Cecilio fea. Cecilio, hoy no puedo ir, comenta Charo. Sí, sí, sí. Sergio, que también estaba esta mañana, tremendo Sergio. Consuelo, grande Consuelo. Esta mañana se ha recorrido con nosotros todo el camino en torno al muro. Para mostrar esa realidad tan terrible, ahora después hablaremos de ello. Aurora, Paco, Katy, José Luis, José Nicolás, María, Altiro, Mari, Alejosé, María Dolores, Juani, Fede, tantas personas que estáis ahora mismo en directo, pero que luego también muchísima gente lo ve la grabación, ¿no? porque hacernos coincidir todos es muy complicado, es muy complicado, pero aún así aquí estamos, ¿eh? esta gran familia que coincidimos en tiempo, espacio, dignidad, solidaridad, compasión, generosidad. Coincidimos en muchas, muchas cosas. En muchas cosas. Hoy María José comenta que no ha podido venir. Inma. Inma también, una. De, de, de los iconos de esta revuelta de la huerta. que bueno pues llevaba mucho tiempo luchando aquí en la calle desde hace años y luego cuando se fue para Alicante Muchas ¿Pues gracias no, por todo Consuelo Era. esta mañana, ahora que estás aquí, Consuelo, te digo, esta mañana me equivoqué en que no traje varias camisetas. Tenía la camiseta y la chaqueta y mi Gracias a Miguel que me llevó para casa. Vente, vente, Consuelo, vente. Sí, sí, vente, Consuelo, vente por aquí. No, que la gente me dice, que enfoque, que muestre cómo ah, el ¿verdad? autobús está dando la vuelta se nos cuenta muchas cosas sí pero aquí ya se nos va Maricarme y Sonia ya bueno pues esto es eh, la realidad ¿Eh? Maricarme y Sonia no veis nada que ya es que ya es hora ya para salir no para ir también Oye, no, no, digo para salir ya para, la... para casa. Que yo acabo de llegar, pero Acabas, ¿no? nosotros porque, ¿también, aquí... también, también, ahora también hemos estado, eh. La mañana. No, es que yo me tenía que ir a por mi hijo al colegio. Es que la realidad a veces impide, la realidad del presente claro. impide luchar contra la sí, realidad, venido, de la desgracia del futuro. Dijo, de gracia. A las dos menos cuarto me tenía que ir, ya. Yo me he quedado y ha venido la policía nacional. Ah, ha venido. Ha venido en moto. Ah, sí? como sí, ah, no hemos ido para adelante para Y entonces se me han acercado y me han dicho, que mira, que podéis hacer lo que queréis porque no estoy haciendo nada. Yo sí que lo pues, claro, que. No de seguridad de todos huevos y Claro. para nada. No nos dejaban estar por el cielo. sí que ellos mismos se han dado cuenta que lo no han llamado para nada. Que nada, que han venido diciendo, pero para qué nos llaman, para esta mierda. Y a la vuelta, estaban debajo de la autovía, estaban allí los dos segurates, a ver lo ¿no que hacíamos. Estar aquí Sonia y hablando, Sonia y Consola hablando de lo de esta mañana, mientras tanto estamos viendo cómo esta autobús es se ve obligado a dar la vuelta porque claro, quiere pasar, pero, es pero en este policía, momento, como todos los días, ah, todos los días esto está cortado. a dar lugar que pase el autobús, la que está haciendo. No, pero han dicho, lo tanto esto, con la tormenta que hay, en noche, hoy. Igual han pensado que no me ha quedado, ni la tormenta, ni, ni la no tormenta, un... ni los rayos, ni los truenos, ni los paraguas. No lo usamos mucho, mucho. Eh, pero... yo estaba en casa, he estado en casa, bueno, he tenido un sueño <risa> REM estos ahí, he dormido a las cinco o así, y luego he tenido un sueño bien profundo, y luego me, me despierto, y tormenta, sí. una tormenta árabe, yo digo ruedas o truene a esta gente no la detiene y tu no, nieta, así no, ha sido, no, ¿eh? Aquí, no aquí están, ¿eh? Cierto, bajamos con paraguas y esto. Eh, para y si eh. no debajo de los balcones, no nada Pues, dejamos ya que se vaya Hemos eh, nos aquí ya al no, último instante Mañana más Mañana más Mañana más Venga Consuelo, no te me vayas Vamos no me a ver, pongo. que me estaba explicando Aquí tenemos fina Buenas. Adiós. Ya, al primero nos vamos a Ya nos vamos. Ya hemos hablado la policía y hemos dicho que no está lloviendo y lo dejamos. que la Así que lo dejamos. Te digo una cosa útil. Lo de esta mañana fue algo que ayer un, un, un, ah, un grupo de personas. Eh, comentaron de hacer, yo me uní de manera improvisada, la idea era estar aquí en las vías, pero bueno, luego también de manera improvisada ahí para el muro. Es lo peor que se me ha podido ocurrir hacer todos estos días, porque era suerte que llevaba el abrigo, pese a que me ha caló o sea, no, me habría quedado absolutamente quemado, porque tengo las vías bastante blancas. Cuando luego estuve en casa de, de Loli, veo la camiseta y la chaqueta absolutamente empapada. No tenía calor, no, te te, no, no me llevé varios. El, el calor que hace es, y estamos en mayo. Entonces, pues sin embargo, pese a que haya sido improvisado, unos cuantas personas logramos llegar hasta el final. Pese a, a que la, la gente de, de, de allí nos ponía trabas. Pero es importante hacer eso para empatizar más con la gente que vive allí. Porque es más terrible de lo que nos pudimos imaginar. Sí, en serio. El problema es que la mayoría de la gente estamos trabajando. Claro. Gente hora, y es claro. El problema que tenemos, había el problema? gente Habla había gente que... hay que decirlo porque hay gente que si no trabaja, gente es que mayor, que pues puede organizarse. Hay que decirlo pues, con el ese 2 y con la, la otra. Se... No ¿Habéis quedado trabajando todos los días? Eh, no, una vez a la semana. Ya ah, no, No, pero sí que, pero, que sí, que, no pero, pero decirlo. sí que sea y es útil, es útil, como te digo, de que toda la persona lo bueno, haga, aunque sea una vez sí. para verlo, para sufrirlo. Sí, para ver lo que y luego, cuando hemos llegado allí, habían vecinas que tenían ganas de explicar, como por ejemplo, las pantallas, que es cosa que yo había caído, sí. le restaba el aire, la pantalla sí. le aumentaba sí. el calor, pero, y, aquí, y, raro, sí, pero. Y había un momento ¿eh? que comentaba Juan Carlos, y eso, nos quedamos aquí, ya no llegamos más. Y yo dije, no. Sí, si, la gente aquí viene y sufre para ir a su casa, no que, nosotros tenemos que bien, sufrir hasta no a llegar, ¿sí o no? No ha hecho no llegar hasta el final, sí, bueno, la... Luego habéis me salido por patas, que no hemos quedado allí Miguel y me viene yo solo. ¿eh? Luego una ¿no? cerveza, luego una cerveza Ahí, que ya dejamos bueno, sea, también nietos del instituto y sí, sí. me tenía todavía para dictar Le dejamos a, a Oti, venga, que la, la hemos pillado venga, así, venga, así no, rápidamente. No, pero mañana, venga, Oti, venga, hasta, hasta mañana. Bueno. Sí, sí. Lo podéis ver en Periscope y en Twitter, que está ahora. Ahora se escucha mejor. Bueno, de tanto trajín que diríamos Murcia, el micrófono no, no se oía muy bien, pero ahora ya, ya se oye. Estamos hablando de esta mañana, la travesía que hemos hecho en torno al muro, que hay que hacerla. Hay que hacerla, ¿eh? Tienes que... Yo es de lo peor que he podido hacer, pero al mismo tiempo, necesario. Ricardo, saludo Ricardo. Vamos a preguntarle aquí a, a Lola. Lola, vente por aquí. Aunque no quieras salir, no, pero te podemos hablar. ¿eh? Bueno, pues yo, yo, una, así te hablo yo de huida. de, de, huidas, ¿no? de, si la de si, no, es que tú estabas también esta, ma esta mañana. ¿Eh? Es por eso. No por... Esta mañana estaba no se acaba de ir. Lo sé. ¿Esta mañana te fuiste, llegaste hasta allá, hasta el final. No, no, lo hemos entendido, lo hemos entendido. Lola aquí no quiere salir y eso, pero está también afónica. Pero la risa sí podría salir, pero no quiere. Es una puñetera. ¿Eh? Aquí se lo decimos. Es puñeterismo, pijo. La sonrisa sí puede salir. ¿Eh? Que está aquí, esta mañana estaba. Hoy, o sea, esta tarde otra vez. Es que no para, Lola. Así es. Venga. Mira, aquí te están enviando, mira, no te están viendo, no te están escuchando y te están enviando una pasada de corazones. ¿Eh? Ahí, ahí, a ese lado, mira. Así, ahí está. ¿Eh? Mira, ahí se ríe. ¿Eh? Mucho tiempo ya saliendo ahí. Mucho tiempo ya. No tienen. Pero, a ver, es que lo que no se ve no. No existe, tiene que salir. Sí. A ver si no existiera eso, se cayeron guía de esto. Joder. Esta mañana lo estaba viendo desde la casa de Loli, espantoso. ¿Loli quién es? Vive en el, en el segundo, aquí aquí, aquí arriba, y, y es espantoso. Desde el tercero lo vi yo. Y el, los que viven en el tercero, vamos. pero todavía, porque está a la misma altura y parece que la gente está flotando sí. y que va vale a a tu casa. Sí, sí, sí. Exactamente, sí. Sí, sí, sí Además, desconcierta porque la mente no está preparada para que la... tú veas a la gente caminando ahí como si fuese entre las aguas O sea, por las aguas, sobre las aguas Es sí, decir, que no me importa que se escuche Si yo viviera en el tercer piso de, de ahí, la gente que pasara de ahí para allá tendría que ponerse un antifaz para no mirar Porque yo me quedaba en el balcón en pelota todos los tantos días Además, me ponía en el comedor en, en la habitación Porque la cama, acostado en la cama Estás al ras de la vista De todo el que pase Y la intimidad de mi casa no me la puede chafar nadie Eso es un atraco contra, pues contra sí la sabe. intimidad Y yo me quedaba en pelota ahí Para joder a todo el que pasara Y para joder a todo el que quisiera Esas pues eso son, eso son ideas Lo vamos a proponer Pero a lo mejor Se puede hacer visitas Desnudos solidarios desnudo solidarios desnudo solidario. Yo estoy acostumbrado a ir a Cal Blanque toda mi vida. Y allí no uso nada. Entonces, en mi casa, detrás de mi ventana, menos. Seguramente se arrepentirían. O a lo mejor me denunciarían y, y el señor Bernabé me metía, me metía Chirona por escándalo público. Pero es que yo estoy en mi casa. Estaría, bueno, y, y eso, estaría en mi casa. Y te digo una cosa. Aquí, al ave, le, le ponemos eh, encima de los dos huevos al pájaro, le ponemos la cabeza del motor, y una, una, una, una cuchita, <risas> Sí. ¡Claro! Sí. Lo, lo tuneamos un poco, para que la gente, sí. oye, si quiere hacer fotografías y subirla por ahí, pues que... ¿eh? Hablando en serio, a mí me parece un atentado contra la intimidad de las personas de ese edificio, sobre todo. Y si yo viviera en ese piso, creo que habría tomado acciones legales por ya. Tiempo, no te preguntas si que... quieres salir no. ¿Quieres salir? A mí me da lo mismo. ¿Tu nombre? ¿Tu yo nombre? Habría... Yo soy Pedro. ¿Cómo? Pedro, Pedro. Pedro. Pedro. Aquí, como la hoja Pedro. de los pinos. Ahí tenemos a Pedro, ¿eh? Todos los ¿Eh? Eso es un atentado contra la intimidad de la gente y, y es muy denunciable por parte de los propietarios que no lo hacen porque, pues por lo de siempre, no tienen dinero, les cuesta el dinero poner una demanda y, y es un, un trámite largo que al final, como la justicia independiente no es, en, encima se la cargarán ellos y prefieren no hacer nada. Pero vamos, yo ante eso, en pelota picada en mi balcón. Y que se joda todo ¿Qué, qué, Mira, ...eso puede ser un... ...un, o sea, ser un hacer, hashtag... ...pájaros contra el muro de la vez. volgando chica... ...pero se jodería... ...yo lo veo eh... ...a mí me parece... ...es una poca vergüenza... ...pero bueno... ...tenemos que aguantarnos... ...porque el poder es el poder... ...ya veremos quién puede más al final... ...supongo que ellos... ...bueno... <risa> que ...no... La, que la Audiencia Nacional ...se pronuncie... ...y si es independiente de verdad... ...como llevamos la razón... ...vuelque lo que han hecho... ...y si no... ...lo hacen... Como sabemos que llevamos razón, porque está más que visto, van a quedarse con el culo al aire los jueces, magistrados y todo el. Eso. Pero, Pedro, pues queda dicho, vamos a ver si triunfa. que más claro no se puede hablar. Ya está. Claro, ¿eh? Lola, te hace la foto? Jodidos nos tienen. Si eso es lo que pretendían, nos habéis jodido, señores. Bueno. Como se han jodido ustedes, como quieran como lo prefieran. Ya está, ya, ya está, ya no sé qué decir más. No, no, no sí, está claro, está claro. Buenas, Paco, ¿qué? Yo vivo a bomba, lo quiero. ¿Eh? eh, no, está, está durmiendo, estado, está imposible, es después de esta mañana, tú sabes la que he pasado yo, vaya idea de ir a, a la senda de los garres a recorrer todo aquello a partir de las dos y media de, de la tarde, no, no tenía ni siquiera una gorra, no tenía varias camisetas. ...y empapado a sudor... El, ...la cabeza ardiendo... ...bueno, ha pasado uno de los peores ratos que he podido pasar... ...pero es que lo peor es... ...que eso es lo que tiene que pasar la gente que vive allí... ...sobre todo cuando esté el muro acabado... ...es que hay que hacer ese recorrido... ...aunque sea una sola vez... ...porque esto es mucho peor de lo que podamos todavía pensar... ...y podamos imaginar. así pero esta mañana creo que había... ...unos compañeros... Eh... Eh, Ciudadanos había decidido también... ...hacer una pequeña o grande concentración... ...o un movimiento nuevo... ...que por la mañana también... ...igual que hacemos esta de la, de la tarde o de la noche... ...es concentrarse también aquí en la, en la calle de las vías... o la plaza de las vías. Una vez a la semana, decían de una vez a la semana... ...traer las proyectas por la mañana... ...para que se vea el sufrimiento... ...que hay con la pasarela y el muro... ...a plena luz del día... ...porque se nos está acercando junio... ...julio y estos meses son terribles en Murcia... ...son terribles, por la noche medio-medio... ...si no hay aire caliente... ...pero que ya llega un momento que no se sabe qué es peor... ...si pasar el... ...tener que cruzar la pasarela y el muro por la noche... ...cuando esto sea... ...si lo hacen, sea un gueto... ...o tener que atravesarlo a plena luz del día... ...es que no se sabe qué es peor. El, el cambio climático... ...la temperatura... Eh, yo no la caso con, con, este, con este tema, yo lo, eh, lo que veo en este tema es que eh, pues unos amigos, unos compañeros, unos movimientos ciudadanos... ...decide una concentración por la mañana. segunda este mañana nuevamente es hacerse visibles, hacer gritar, hacerse visibles nuevamente también por la mañana. Porque si puede ser las 24 horas mejor, pero es, es, Y se han probado hoy y espero que... No sabía que era la intención era a la semana... Pero sea la semana al mes cualquier cosa, cualquier grito, porque eso es un grito, de los vecinos, de los murcianos, contra este sistema que tenemos de políticos corruptos, políticos empusteros, trileros, políticos que hemos votado nosotros, hemos colocado y sin embargo, se esconden tras unos bastones, se esconden tras unos sueldos, están perdidos. Ahora mismo, pues tenemos a nuestro ballesta que está. ...más que pendiente de, del centro de Murcia... ...y olvida todo este radio... ...tenemos a nuestro Diego Conesa ...que está saliendo el cascarón... ...esperemos que siga saliendo... ...y tenemos a Mario Gómez de Ciudadanos... ...que está desaparecido... ...y está saliendo ya programas en televisión española, nacional... ...sobre todo la sexta que lo están buscando... ...porque su familia... ...está preocupada porque Mario Gómez de Ciudadanos... ...no se sabe dónde está... ...ni si le espera en ningún sitio... ...y por supuesto, eh, aquí tenemos a, eh, a Sergio, a, a obralburo ...que vienen por aquí, con una posición muy sana... ...que está siempre aquí con los vecinos. Bueno, lo que tienen que hacer es la gente estar en las calles... ¿no? ...y los políticos hacer lo que tienen que hacer... En el, ...en el Pleno de Ayuntamiento, en la Asamblea Regional... ...en el Congreso de los Diputados, en el Senado... ...y en el Europarlamento, que cada cual cumpla... ...con aquello que puede hacer, donde lo puede hacer cuando lo puede hacer. Y la gente que puede en la calle, en la calle. La gente que puede en las redes, en las redes. La gente que puede en la calle y en las redes, en la calle y en las redes. Y a cada cual su parcela de responsabilidad. Y si cada uno limpiara su, su portal, las calles estaban limpias. Decía la, mi abuela y vecina decía en cuando yo era pequeñico. Y si aquí cada uno hace su, su, su, par, su parcela de responsabilidad, todos vamos bien. Eso exactamente, más o menos lo has dicho, como el gran filósofo. Aristóteles o así bueno, así no, pero Euricleo o como quieras, todos los griegos. La calle, nuestras madres, es decir, que cada uno se barra su, su sitio. Pero gracias a Dios hemos, hemos colaborado para colocar unos políticos y nosotros nos hemos limitado a decir, vamos a votarlos para que hagan ...esa labor que nosotros por las circunstancias no podemos hacer... ...sin embargo se esconde... ...pero bueno, a todos estos políticos los invitamos nuevamente... ...una vez dicho criticarlos, ...que este domingo próximo, domingo 13... ...nos vamos a Beniel... ...Beniel, una ciudad murciana... ...vinilenses... ...que queremos... ...compartir con ellos nuestras inquietudes... ...y aunque estos políticos de Ballesta o Mario Gómez... ...no quieren colocar en el mapa... ...los murcianos... ...sí que nos quieren buscar a nuestros vecinos... ...a nuestros conciudadanos de Beniel... ...queremos colocarlos en el mapa... ...y qué oportunidad de colocar en el mapa... ...con la llegada del AVE... ...vamos, que la llegada del AVE que llegue a Murcia... ...que quiere nuestra región... por pues lo que queremos es que ya la llegada del AVE... ...se primero a Beniel... ...y después cuando se soterre Murcia... ...el paso del AVE por Murcia, que llegue... ...pero vamos a colocar el mapa... ...en el mundo, en Nueva York... ...en Washington, en, en Irán, cualquier sitio... A Jesús, a Jesús, a Jesús. A Jesús, guarda, a Jesús. está caliente, está caliente. Nos vemos en Beniel el domingo 13 de mayo. Venga. Aquí dicen Beniel Costecero coste y el próximo a Totana sobre el problema que tiene. Está aquí también Lola comentando de Totana. Hoy ha estado en Totana, Juanvi, retransmitiendo en directo. Luego lo compartiré, lo ha retransmitido en Facebook, pero hay retransmisión en directo de Juanvi, nuestro viaquingo, uno de nuestros viaquingos que ha estado en Totana. Paco... En... Tiene a Blanco en mi Instagram, ¿no? Hasta mañana. Eh, ha sido uno de los protagonistas de anoche y entonces ahí lo tienes. Si ves que no sale en condiciones, tú me lo dices, la foto la retiramos. Eh. Venga, Inma. Blanco, muy orgulloso de salir, eh, ser como es, es decir, que hay muy problema. <risa> muy bien, Paco. El, el perrete de Paco, Blanco, que ayer le estuvo acompañando y... Tenemos en, en Instagram la fotografía publicada, la fotografía de Marina, que está publicada. Mira, aquí tenemos ahora los leales. Mira, Ángeles se nos viene Hola, para este lado, pero Rafaela se nos queda, Rafaela. ¿Cuánto tiempo se verte, pijo? ¿Cuánto tiempo aquí? Eh, sí, eso Algo de eso me, me dijo tu hermana. Sí, sí, algo de eso me dijo. ¿Qué? ¿Te viene a venir? Sí, a venir. El domingo. El domingo. ¿Te vienes tú? Yo sí, y el, y el sábado estaré en Madrid. Ah, ¿Te vienes a Madrid? No. <risa> ¿Qué hay en, Madrid? ¿Qué hay en, Madrid? en Madrid hay, que soy un escuchante de uno de un programa de radio online, de Fernando Berlín, de la, exactamente, La Cafetera, y el próximo, hecho este viernes, no, sábado, sábado, el sábado, ...tiene una desvirtualización... ...es decir, vernos las caras... ...la gente que escuchamos programa. ...y entonces pues Jesús y yo... ...porque por la mañana... ...cuando, bueno... ...ahora ya medio medio, porque estoy... Pff, ...medio dormido, pero... ...como Jesús sale a las nueve... ...para ir a, a, a la clase... ...pues entonces... ...estamos él y yo escuchando la cafetera... Eh, ...hasta que, bueno... ...hasta que se tiene que ir... ...luego yo la escucho un rato más desayuno y eso y forma parte del de ritual diurno y otras veces pues lo escucho más tarde porque se puede escuchar después entonces pues este año quiero ir para allá para vernos las caras porque claro un montón de gente que estamos tuiteando estamos ahí eh, compartiendo y, y no nos conocemos no y entonces pues el sábado por la mañana en Madrid ir venir y el domingo a Beniel a Beniel van los pastores ring ring yo me remendaba, yo me remendé. ¿eh? A venir? ¿El ¿En eh, No, me voy a, en, en, en, el en el autobús. En el autobús. Vamos a venir en autobús. ¿Qué ha pasa, pasado esta mañana las 10? Esta mañana había aquí una iniciativa de ayer, que lo comentaron, de traer las protestas a la mañana, una vez a la semana. Y entonces, pues, a ver si se corta la, tam, también la calle... ...o si no, una concentración... ...y entonces yo también... ...pues dije de que de después de la concentración... ...irnos a mostrar el muro... ...vaya idea que se me ocurrió con Rafaela... <risa> <risa> ...lo peor, lo peor que he pasado... Eh, Rique, lo peor, o sea, yo no sé... ...yo entiendo que que lo, que... ...que lo que he hecho... ...a ver, se nos va un poco... ...yo entiendo que lo que he hecho... ...pues a lo mejor ayuda, ¿sabes? Pero yo he acabado hecho polvo, he comido a las 5 de la tarde. Aquí suerte también que estaba Miguel y me llevó para, para casa en coche. Miguel que estuvo todo el tiempo acompañándonos junto con Consuelo, Cristina, Juan Carlos, hasta el final. Aunque al principio aquí hubo más gente. El terreno, ¿eh? A las 2 y media por lo menos, sí. Sí, sí, sí, porque... Ese, ese... Sí, sí, sí, a sí. A las dos y cuarto, así est estábamos en el. con, con los. con los y la, y la sala del instituto. No han parado de, de, de trabajar. Y un obrero, un obrero que no quería comentarlo a la cámara, pero decía, porque no sé si era. Maricarme o Isabel o quién era, que le decía. Creo que era Isabel. Dice, bueno, pero, pero dice, tú ahí estás cobrando por un trabajo, no sé qué. Y dice, llevo dos meses sin cobrar a los obreros ni soterra, ni le pagan a los obreros, ni nada y a, y a los policías pues que no hay que pagarle si no, si no, tampoco no, no, los, los policías eh, cobran su sueldo los por que están ahí ya desesperados mirándonos. Has dicho que se fueran para allá los policías, han dicho que ellos, que ellos los matan aquí que ellos están aquí. Claro, bastante tienen, tienen que cuidar la obra. No siente, bastante tienen los policías que tienen que cuidar la obra. Pues.. Por eso. Eh, el, el, el obrero estaba. ...bueno, de hecho me pidió, me dijo que esto... ...dónde se retransmitía, o sea... ...también tenía interés en saber esto... ...pero que, lo único que no decía la cámara... ...lo que nos estaba comentando, ¿no?... ...pero sí que cuando buscas en internet... ...buscas impagos aldesa... ...te encuentras... Eh, a mucha gente ahí que lo está... ...bueno, a sedor, ...a mucha gente que está reclamando que le paguen... ...bueno, Miguel... ...entonces, es tremendo que... ...están partiendo la ciudad... ...no están pagando... ...a la gente que está partiendo la ciudad... Le, ...cuando le dijo Isabel... ...dice eso que es, aldesa... ...dice no, eso es la subcontrata... ...buenas, buenas Elena ...dice no, eso es la subcontrata... ...es decir que... ...el entramado que ahí tenga... ...el, el entramado que, que tengan ahí... ...sea como sea... ...el caso es que... ...el caso es que... ...están construyendo el muro... ...y encima no están pagando a quienes bueno, están... No, la gente. ...que esa gente cuando no cobra no come... ...que no es como los futbolistas... ...un futbolista meses. no cobra dos meses... ...pues tiene dinero... ...pero este, obrero... ...si no cobran no come ...eso es lo que hay... ...así vamos Rafaela... ...y la idea pues... ...imagínate... ...de lo peor que se me ha podido ocurrir... ...porque acabé hecho una porquería, ...pero es que la gente que está allí... ...la gente que está viviendo... ...sudando ahí con el metaquilato... Y, ...y cuando llegue el verano... ...verás tú... ...yo no había caído... ...yo no había caído en que el... el muro... Le, ...le quita el aire muro macizo de hormigón luego a luego te da sombra pero eso eso te da efecto invernadero a la casa ahí ahí pueden tener sauna pueden tener lo que quieran pero respirar no menos respirar lo que sea es indignante y hemos quedado pendiente también de otro día hablar con otra persona que vive allí que luego ya a la vuelta que hicimos hablar con ella pero ya no estaba estuvo hablando con mari Carme, que vive allí y que dice que ya está harta de las obras que ya, como mal menor, dice, por favor, que ya, mira, que pongan el muro, que hagan lo que le dé la gana. Pero aquí, entre los ruidos, el polvo, eh, todo, o sea, la, la tienen martirizada. Que no le dejan salir, eh, a unas veces a unas personas sí, a otras no. O sea, o sea, que... A ver, ángale, ponte la cámara. Es un sinvivir para la gente Un sinvivir para la gente que ahí no saben ni cuándo va a terminar Ni si va a terminar Ni si nada No saben nada No saben nada Aquí la gente ahora Reivindicando Que no quiere muro En el día 240 240 Tremendo Pues... Enrique, Rafaela, vente por aquí que no, Vente por aquí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? A ver, Rafaela Se te quiere un montón Rafaela Vamos a ver ¿Eh? Esto vamos a ver si lo quitamos los muros Y quitamos todo La pasarela ha vencido, ¿eh? ¿Eh? La pasarela ha vencido para abajo ¿Cómo, cómo, que ha, ¿Cómo que ha vencido? Se ha... ¿Se ha hundido? Se ha hundido un poco ¿Eso dónde? Aquí, por aquí pero hoy. Hoy o ayer, no sé, ¿no? La pasarela. La pasarela, eso decía, ayer una de obras públicas que había vencido un poco. Tremendo. Pero, También... si no, pero si no han hecho hoyo para meter esos hierros, con esos hierros tan fuertes. Pues en la sexta estaban hablando hoy de que los periodistas se quejan de que ponen las cosas de ellos y no ponen lo que es lo de los ciudadanos. Sí, eso en, tele, en Televisión Española, ¿no? En Televisión Española en la, en la sexta. Ah, Sí. en la sexta estaba de eso que los periodistas no estaban de acuerdo que llevan unos cosas para que las publiquen y publican nada más que lo de lo de los sinvergüenzas de ellos pero mira por eso, ¿qué hacemos? mira está ahora mismo, ¿estás en, en directo, Mariluz? ahora mismo estamos también con Mariluz que está retransmitiendo en directo en Perisco, también no espera, espera, espérate espérate, vamos una cosa Mira, sujétame un momento el micro. No, no hace falta yo ya. Mira. Conéctalo por ahí. Bien, sí, ¿Y aquí? ¡Aquí no! Aquí, estamos bien aquí. ¡Chacho, que me voy! Rafaela, mira, ahora tenemos a Rafaela, mira. Enfoca un, un momento, Ángeles, a Marilú. ...que está en directo en Periscope, Mariluz Orozco... ...seguirla también... ...porque retransmite también desde las vías ...y... ...ahí hay con la gorra... ...y ahora... ...Rafaela, tú también estás en dos Periscope... ...estás en, en dos sitios... La cadena, ...en todas partes... La cárcel, eh, ...pero es que además aquí estamos... ...en Youtube... ...en Periscope... ...y en Facebook, en tres... ...y ahora también en el Periscope de de eh, Mariluz, Mariluz, de Mariluz. ¿eh? Hay que seguirla, porque yo siempre lo estoy, ella vive aquí cerca. Entonces, rápidamente, hay una urgencia, ella retransmite, yo la sigo y enseguida lo, lo comparto. Pero si le sigues a Mariluz Orozco, Mariluz Orozco. Luego pondré un tuit con el con el, con el perfil de de ella en Periscope para que enseguida le pueda dar a, a seguir. ¿vale? Luego publico un tuit para que automáticamente, ¿eh? bueno, pues oye, aquí mira, yo además, si necesitáis medios, teléfonos, cámaras, micrófonos, focos, lo que haga falta, yo aquí los dejo para que esta realidad se muestre. Porque yo es que vengo del otro lado, del otro lado del río, ¿sabes? Eso, del otro lado. Sí, yo fui por la a llevarte. es verdad. <risa> Así que ya lo sé. Bueno, esta, ¿Eh? mañana, ah. bien, ¿eh? esta mañana te sí. eh, muy eh, bien. ¿Esta mira, que... mira, yo me he quedado una cosa. Yo hago los periscos, no me importa si lo ve una persona o lo ven 150.000 como hay al, algunos. ¿eh? El de esta mañana, si lo compartís mejor que otro, estupendo, porque el calvario que yo he pasado por ahí... Mira, me está a punto de caer, es más. Mira. Este no. Voy equipado con varios teléfonos. Mira, ya veréis. Pues empiezas por aquí un ratico, Antonio. Mira. Sí. No sé si se aprecia. Ah, eh, Ángeles, mira a eh, ver si se aprecia ahí. Sí. Se cayó. Se cayó varias veces. Vale. Es decir. ¿Eh? Pues no lo sé tengo que verlo pero no no no pero esto no no, no fue en la, en la parte del muro se cayó y no le pasó nada no sé si ahí ya quedó un poco dañado no lo sé luego pasó que cuando bajé yo estaba casi para desfallecer estaba muy agotado y en este en esta bolsa no estaba bien abrochada y al subir al coche se cayó pero sí se cayó primero, que de hecho está está grabado, se cayó sobre piedra. Entonces no sé si eso ya le dio un toque. Pero se me ha caído varias veces y ha aguantado, eh, ha aguantado varias veces. Pero mira, son los gajes del oficio, los gajes del oficio. Pero ya que este fuera el problema, el, el problema es la cantidad de calor que pase eh, allí, pero que no lo, eh, no es que lo pase yo, es que lo pasa toda la gente que está allí y la gente que vive allí cuando pongan el muro. Luego, las partes estrechas que hay, bueno, es que eso hay que verlo, hay que compartirlo. Y lo de hacerlo a, a plena luz del día era para que sea, sea visible. Es. Y que y diga, oye, pues está bien aquí o no se está bien, y ya que, que haga lo que tenga que hacer. Y ya está. Venga. Fin de va, hasta mañana. Venga. Venga, ¿sí? Pues si va, a estar por aquí un rato retransmitiendo. No. Venga. Yo te miraré para que tenga uno que... ¿Sí? Venga, ya nos dicen que nos vayamos para la acera. Bueno, pues para la acera. ¿Qué? ¿Ne? Yo estoy como estoy recién despierto, me he echado un sueño profundo. He comido a las cinco. Claro, si está por la mañana por ahí mostrando eso. No, no, pues si yo a esa hora estaba durmiendo, suerte, bueno, nada más que pendiente de que viniera mi hermano para abrir la puerta y seguir durmiendo. Y me llamaron también que Juan había estado en, en Totana y ha estado retransmitiendo, pero no, no he podido, está reventadísimo. Es que también hay que descansar, ¿se entiende? Claro, Antonio, sujeta esto. Esta mañana también. Estaba, ...estaba comentando que estaba tan reventado... ...que al salir esta mañana de casa de, de Loli... ...se ve que no me guarde bi, bi, bien el teléfono... ¿Eh? reventado... ...funciona, ¿eh? de momento parece que funciona... ...lo seguiré haciendo... ...pero, es que ya, es que... ...el asunto es que cuando uno está agotado... ...no puede prestar atención a todo lo que debe... ...y acaba, y acaba reventado, pero... ...aún así... ...merece me, merece el sufrimiento... ...merece el sufrimiento... ...Loli dice aquí que tenemos que, de, que descansar... ...dice Loli... ...sí, pero es que hay que mostrar la realidad... ...y la realidad es que aquí por la noche... ...bueno, nos estamos acostumbrando... ...a, a quedarnos con estas imágenes... ...pero nos tenemos que quedar también... ...con las imágenes a plena luz del día... ...es que... ...bueno, yo quiero ir... ...más veces... No solamente para hacer directos, que en el directo por la calidad de imagen es menor, pero sí para grabar otros vídeos y luego para subirlos a Facebook y a YouTube. <risa> mira, aquí, aquí... Ah, ah, ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué, ¿Qué cachondeo? Mira, mira, mira, eh. ¿Qué, qué cachondeo tiene aquí montado? Madre mía, qué cachondeo que se trae. Este verano, hotel, hotel, oh, la policía. Saludos, Rosa. Saludos. Bueno, la policía ya, ya se está marchando. Está abriendo al tráfico rodado la calle. Insisto, luego, si no se me olvida, pasaros el tuit con el perfil en Periscope de Maniluz para que la podáis seguir. También compartiré en Facebook, en la página Cecil Ocean, la retransmisión de Juanvi. Sí, sí, lo haré, lo haré. ¿Vale? Entonces seguís también la página en Facebook. Y Ah, el sábado voy a Madrid. Alguien, alguien en Madrid... ¿Quiere que coincidamos? Pues decídmelo. Si queréis que lleve por aquí alguna chapa, gorra, banderola, camiseta del soterramiento... Pues yo hago de transporte. ¿Cómo me voy a Madrid? Pues todavía no lo sé. Sí, sí, todas las noches, todas las noches. ¿El qué? Sí, sí, dale Periscope ahí. Pues sí, sí, allí monta terapia, terapia. Ahí en la, en la Moncloa, en la Moncloa tienen la risa que para qué. En la Moncloa. Ya no han advertido de que no. Fijaos, eh. Estamos en, como dice, como dice Ana Jiménez, esto parece que estamos en estado y sitio. Sí, de momento está ahí Antonio que, que dice que, que sí. Venga, sí, pero, pero es de lo peor, ¿eh? Habrá que hacerlo de nuevo, pero a la siguiente vez tengo que llevar doble camiseta, he quedado empapadísimo, hacía un calor espantoso, sí, sí. Y luego también. Escuchaba a la, a la gente que vive allí. Eh, hay que escucharla otra vez. ¿eh? Y hay que hacerlo, porque es más espantoso de lo que, que pudiéramos imaginar. Pero mucho peor. Pero mucho peor. O sea, es. Ya digo, yo yo acabé reventado, pero bueno. Pero yo creo que ha merecido la pena mostrarlo y hay que seguir haciéndolo. Hay que seguir. Y mira, todo improvisado y luego, pues la. Decían de hacer las protestas di, diurnas una vez al día, o sea, una vez al día, una vez a, a la semana, semanales, por lo menos. Dice, Cecilio, ¿pero te has, te has desmayado? No, pero al llegar a casa, así que luego, después de comer, quedé pff, prácticamente ahí muerto, prácticamente. Eso sí, luego cuando bajé de casa de, de Loli, que ahí estuve, creo recordar que acabé ahí la retransmisión, iba tan... Están ya agotados que el teléfono, que lo que estaba mostrando antes, y me cayó al suelo, ¿no? Y ahí está, con la pantalla rota. Pero claro, ¿qué le vamos a hacer? Vaya imagen, ¿eh? Vaya imagen, ¿eh? Vaya imagen, ¿eh? Bueno, así le desenfocamos las caras. Pero todo eso son policías. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. ¿7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahí. Sí, y aquí luego y los los, furgones. la furgona. Y en el bar y en el restaurante dos cenando. <ríe> no, no, es tremendo. Mayor Arti, el de esta mañana, vale, que mira, es mucho tiempo, porque yo quería mostrar. Mira, Pablo, nos vemos mañana. Ah, por cierto, Pablo, Juanvi ha retransmitido desde de, de Totana, en Facebook. Luego lo comparto. Me llamó, pero yo estaba acá, claro, estaba durmiendo. Porque yo quiero pues ha ido Tetana y hay una retransmisión en directo de unos 45 minutos. ¿eh? Sí. Luego la compartiré. Pues eso, no le es, voy a pegar un toque porque... Ya sí, ya sí, sí. Elevador, pues venga, iremos también, Pablo. Día ¿Es por la tarde o por la mañana? Pues nos tenemos que enterar. Yo creo que es por la tarde, pero a ver si no lo precisa. ¿Vale? Y lo, y lo compartimos. Vale. Venga, hasta luego. Pues. Eh, lo que comentaba del prisco de esta mañana. Yo lo comprendo, que son muchas horas, que porque no lo sé, si será una hora, hora y media, dos horas, en serio, perdí la noción del tiempo, bajo ese calor, bajo todo, todo el sentimiento que da el caminar en torno a ese muro, eh, y las obras no, del muro, y el agotamiento, insisto, no sé la cantidad que dura, eh, no hace falta que lo veas entero, si no... ...si no quieres... ...yo lo que quería era mostrar el recorrido... Que, ...que debe seguir la gente... ...para cruzar... ...de un lado al otro... ...a plena luz del día... ...de cruzar el muro si finalmente lo acaban... ...yo quería mostrar eso... ...también quería mostrar la distancia que hay entre el muro... ...y las paredes de las viviendas... ...testimonios de la gente que vive allí... ...junto al muro... ...quería mostrar... los ...algunos pasos de apenas centímetros... Para, ...para caminar junto al muro... ...entonces... Eh, seguro, ...seguramente se puede hacer de una manera más optimizada... ...pero bueno, ahí en Perisco ya sabes que con el dedico... ...puedes ir para adelante, para atrás... ...en YouTube puedes adelantar, atrasar... ...puedes hacer que vaya más rápido... ...en Facebook también, es la, la ventaja de, de los vídeos... ...pero bueno, luego al final... ...también hay testimonios de... ...de chicos y chicas del instituto... ...porque los pillamos en la salida... ...luego subimos a la casa del Oli, que es un segundo, y estuvimos desde el, desde el balcón mirando la pasarela. A mí me, me parece que merece la pena verlo y compartirlo. Yo acabé hecho una porquería, yo insisto, yo muestro esto, no me importa si es si lo ven 10 personas a si lo ven 100.000 personas o más, no me importa, ¿eh? yo lo hago, pues, por, por, lo hago por mí, por mi conciencia, ¿vale? Ahora, te digo, si lo miras y si lo compartes, pf, por la gente, por la gente, ¿eh? Igual que si sigues a Mariluz, que luego pondré el enlace, también igual, ¿eh? Juanvi, que pondré también el enlace que ha estado metiendo desde Totana, que están expropiando allí las viviendas para que les han cambiado el, tra el trazado de del AVE y ahora están expropiando vi viviendas que gente no tenía previsto quedarse sin casa, ¿sabes? O sea, es que en serio esto es. Es. Es denigrante. Es denigrante esto. Bueno, aquí todavía quedan gente. Y como cada noche. Vamos enseguida. Vamos al despedirnos de la Moncloa. ¿eh? Mira, mira, mira. Aquí. dale, ¡Ah, vengo yo! ¡Vengo yo! ¡Y se me va! Están aquí. ¡Qué gente! ¡Qué gente! La morena, Mari. ¿Eh? Vengo yo y se van. ¿O están enviando corazones, unos huevos. Estos tenían que aquí, que hay que enviar, sí, sí. ¿Eh? Y le envían corazones y todo. ¿Eh? Pa aquí... a. Porque a la gente le gusta ver la Moncloa esta que, que, que tenéis aquí montada. Todas las noches. Mira, mira. Mira, aquí sí. Sí, sí, sí, sí. sí. Mira, la, mira la Santi, mira la Santi. Santi, mira, mira, mira. Maruja, habla, habla. Pero si estabais aquí y he y, venido. Y como quien pisa un hormiguero sin querer. Ha salido todo el mundo pitando. ¿Esto qué es? La lucha continúa. ¿Eh? La lucha continúa, claro que sí. Han desaparecido. Mira, ahí todos los corazones que, que os están enviando. Ahí tenemos a Mari. María. Mira, Maruja. Mira que... Este, se esconde, se esconde. Te está, claro, te, te, te han conocido. Mira, te mandan besos. Mi, mira. Mi, desde Osona. ...en Barcelona... ...te manda besos, fíjate tú... ...ya te tienen conocida ya... ...ya eres... ...Maruja cuenta... ...¿eh? ...se llama Maruja... ...sí, sí... ...sí, sí, no, pero es que... ...me reconocido, he hecho Maruja... ...y le han mandado... ...iconitos de besos... ...muy bien... ...¿eh? ...claro que sí, es que ya... ...esto es, mira, esto es como... ...supervivientes, pero de verdad... ...¿sabes? ...¿eh? Que eres muy gracioso. ¿Muy gracioso? Sí. Ah, deje, espera. Eh, mirad, mirad, mirad, mirad, mirad. A ver, espérate. Subí. de punta y hoy. ¡Oño! Ay, eh, espera, no, espérate, tengo que ir a Portera. María. Ya sabes. ¿aun, mira, mira, ¿aun, mira, ¡A un mira, mira. ¡A si Venga, un ¡A un ¡A va está preguntando y se queda ya con el micrófono. Yo solamente ¿Tú lo voy a hacer. Si eh, no, Me da vergüenza No me gusta. Tú dile, ¿tú, eh, tú dile, ¿eh? Que aunque llueva nosotros eh, somos perenes. Aunque llueva somos perennes. Aquí estamos, lloviendo y granizando, aquí. Claro, como todos los días. No, nosotros nos dejamos todas las noches aquí en las vías. Venga, otra. Yo no, la Habla ¿eh? un poco, Pero no es, no es. vamos a ver, ay, ay, ay, ay. vamos a ver, ¿por qué no habla ahí? ¿Qué os pasa? Venga, que, el que micrófono no se come nada. ¿Qué hay que decir? ¿Eh? Entonces, ¿Qué hay que decir? ¿Tú quieres? Cuéntalo. Yo truene, nadie os detiene. Ah, sí, eso tengo que decir. A mí si estamos como el pésame. <risa> Yo no me acuerdo de Sonaca, aunque llueva estamos aquí. Sí, porque estamos todas las noches sí, en la, la vía, vía, en vía, vía, vía. Sí, llueve o truene, todos estamos aquí todas las noches. Llueve o truene, nos vemos en las vías. No, sí, pero que ha caído una tromba espectacular, ¿eh? sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, Yo ya pensaba, digo, este va a ser el último día, sí, pero no, no, no, eh. No, no, no, no, no con, con paraguas y todo aquí. Con las botas catuscas. Sí, sí, sí, sí, con todo, con todo. Equipada. Equipada. A que la policía ya que le pagan, pagan que se mojen. Claro. Si estamos aquí tienen que estar fuera de los coches, no tienen que estar dentro. están esperando. Cecilio, te están ¿No? esperando. Me, est me, me están esperando, pero por, por, por aquí se ve que ¿Qué grande, ¿qué más grande? Oye, pero que por aquí hay alguna que hay alguna que, que dice ¿Qué más bonita, ¿Sí? muy grande. Cuando... Yo, oh, no, no, mira, yo sí soy grande, soy igual de grande que Cecilio. ¿Eh? <risa> bueno, oye, que Cecilio. Sí. bueno, pero aquí, venga. Decía que si os sale novio, que tampoco, ¿no? Que Sí, sí a ver si nos sale un novio. A ver si nos ven un, por ahí, nos vemos unos, en las vías. Todos los Venga, eso, días. Una, una despedida. En las vías. Venga. Todos, todos los días, días nos vemos en las vías. Todos ¿Todo los días día. nos, ¿Todo día? día. nos, nos vemos en las vías. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Ahí estamos. Huertana más maja. Eh. Sí, sí, ole y ole, dice Rosa. <risa> bueno, bueno, eh. Esto ya es el roce, hace cariño. Y aquí eh, ya de tanto roce, pues... Pero hay que la vuelta. Venga, venga, pues... Vamos ya de despedida. Hoy hemos comenzado un poquito más tarde. La gente ya estaba aquí, pero en serio, ha caído una tromba de agua impresionante. Impresionante. Bueno, diría que no una. Ha, ha caído más de una, eh. Uf, bueno... Y aún así, mira, Juan vino transmitiendo en Totana, esta mañana aquí la gente en las vías, ahora otra vez, bueno, eh, es que no hay palabras, ¿eh? no hay palabras, no hay palabras. Y vamos a, mira, vamos a despedirnos con la imagen de Mariluz, que es a la que quiero que luego sigamos. A ver, Mariluz. Marilu, vente por aquí. Venga. No. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, chimpú. Bueno, ponte, ponte. A ver, Marilu, eh, con tu camiseta de soterramiento. Que quiero despedirme el perisco con tu imagen. ¿Eh? Luego será la que se vea de portada del perisco, ¿vale? Y así además ya sabes a qué personas tienen que seguir la gente para que... ...también, pues la última hora sí, pues también ...venga... ...y esta va a ser nuestra imagen... ...¿eh?... ...claro, es que a cada cual lo suyo... ...y Marilú es una de las grandes luchadoras... ...viene aquí, anima... ...todo... ...guapa Marilú... ...te dice... ...fina, mira... ...Marilú... ...ahí, a lo murciano... ...Marilú... claro que sí... molve fina... ...bueno, pues nos vamos a, a despedir... ...José Enrique te dice que es guapísima... ...eso, eso, venga... ...vamos a aprovechar ahora que está aquí ella... Eh, está recibiendo un montón de corazones y y nos despedimos con ella eh. en Periscope ella es Mariluz Orozco Mariluz Orozco aquí tenemos soterramiento ya mi te dice que guapi bueno nos vemos mañana esto ya sabes en Facebook, en Youtube en Twitter en eh. ...Periscope... ...y en Instagram... ...también vamos publicando fotografías... ...de cada día... ...algún vídeo que otro haremos... ...en Instagram... ...eh... ...en Instagram... ...ayer con la imagen de... ...de Blanco... ...el perrete de... ...de Paco el Carnicero... ...que lo estuvo acompañando... ¿eh? ...pues aquí... ...tenemos que salir todos... ...todos, eh... ...porque... ...esta lucha... ...tiene nombre y apellido... ...tiene rostro... ...y al final... Esto es la realidad contada por sus protagonistas. La realidad contada por sus protagonistas. Pues Marilu, que te siga la gente. Nos vemos. Mándale una abrazada. ¿Una qué? ¿Una abra? Abrazada. Eso es, eso es un abrazo. Un abrazo para todos los catalanes. Una abrazada. Una abrazada. Da. Mira, una abrazada es como una abrazada, pero es murciano. Una abrazada. A ver si os acordáis y me traéis de eso, de lo que comen los catalanes. Venga, venga, venga, pues no te me vayas. Bueno, Nid, por aquí, fin de más, hasta mañana. Y lo dicho, una abrazada, una, un abrazo. Murcia no se parte, Murcia comparte. El qué, bueno, mañana veremos a ver qué es lo que dice ella, que podamos traer para acá. No sé, se puede traer calzó, por ejemplo. ¿Eh? Porque Panayet venden en Murcia. ¿eh? Un abrazo, Rosa, Isabel, Sergio. Inma, Nuria, mí, Maribel, José Antonio, hasta mañana, hasta mañana, un abrazo, hasta mañana.